En esta nueva etapa, el equipo de respuesta inmediata de la Secretaría de Salud y Bienestar Social, en compañía de la Policía Nacional y el Hospital Presbítero Luis Felipe Arbeláez, están desarrollando una campaña de autocuidado y no estigmatización en el municipio de Alejandría. Se lleva un mensaje de sensibilización frente al uso de los elementos de protección, el distanciamiento social y se hace un llamado para no rechazar a las personas que se pueden ver afectadas por causas del COVID-19. Con lúdica y pedagogía, se llega a la comunidad para prevenir el contagio por COVID-19 y promover el respeto por el otro. En la campaña se están entregando tapabocas, panfletos con mensajes alusivos al autocuidado y de manera divertida se le hacen un llamado de atención a los transeúntes para que se cuiden. se quiso dar un mensaje sobre la no estigmatización por COVID, pues es muy importante ponernos en el lugar del otro y respetar su condición. Hoy pueden ser otros, mañana podemos ser nosotros. Esta es una etapa clave en la que nos tenemos que proteger entre todos para que Alejandría siga estando libre de COVID. De lejitos prevenimos, de lejitos nos queremos, Alejandría no estigmatiza.